En pleno siglo XXI uno hace un análisis de cómo cambia todo, las estructuras, los negocios, la sociedad, las culturas y entre eso incluye también hasta la misma guerra, la guerra que se hacía en el siglo pasado es muy diferente a la guerra de ahora porque de pronto antes era el que tuviera más armamento, más logística, más soldados, más combatientes, pero resulta que eso ya también cambió, porque si bien sabemos, es un ejemplo muy fácil colocarlo, digamos cuando jugaba Diego Armando Maradona, decían que él era un crack con su pierna izquierda, ¿sí? entonces el, el contrario siempre le tiraba a, a lesionar o a obstaculizar o a trancar su pierna izquierda pero hubo alguien un poco más inteligente que él que no le contraatacó la pierna izquierda sino la pierna derecha entonces qué pasa él puede ser un crack o podía haber sido un crack con su pierna izquierda pero si no tenía su apoyo de la base, de su pierna derecha de nada le iba a servir la izquierda y exactamente está pasando aquí con los conflictos que se están desarrollando eh, en estos momentos tanto en, e en Ucrania donde está participando Rusia y Estados Unidos por un poder, por así decirlo entonces aquí Estados Unidos Está jugando a la psicología inversa con Putin, porque si bien sabemos Putin en su campo ruso tiene mucho armamento y armamento muy bélico y que podría hacer muchos estragos. Pero Estados Unidos también los tiene, pero está jugando a una cosa, él sencillamente el uno, el uno está atacando con armas y el otro está atacando con ideas, con sanciones que podrían ser más perjudiciales a la larga que los mismos armamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Biden no está cayendo en el juego de Putin. Putin en este momento, como sabemos, la tiene ganada, sabemos que si él invade Ucrania, él gana entre comillas, el combate pero el, el, la parte interna lo que va a pasar de aquí en adelante él perdería, entonces eso está como dice, como decía el chapulín colorado no contaban con mi astucia Estados Unidos está jugando una carta fundamental, la cual debilitaría el apoyo a Putin no olvidemos que eh, Putin es apoyado por multimillonarios que apoyan su régimen, que aportan a su régimen y entonces lo que está haciendo acá es eh, Estados Unidos jugando, jugándose una carta donde cual debilitaría precisamente a esos multimillonarios por medio de los pasaportes dorados de los oligarcas rusos que serán inhabilitados en todo el planeta y esto no solo pasaría en Rusia sino con todos aquellos que apoyan dictaduras como las de Venezuela, Cuba y Nicaragua entonces aquí pienso yo que es una estrategia muy bien hecha porque para que estos, eh, estas dictaduras arrancando desde la de Rusia se mantengan es porque hay sencillamente magnates multimillonarios que están apoyando esa causa, pero si aquí inhabilitan a esos oligarcas, en este caso los rusos, pues se va a debilitar el apoyo que tiene o su mano derecha que tiene Vladimir Putin en este momento. ¿Qué puede hacer un rico con todo el dinero del mundo si no tiene que comprar o nadie que le venda? Es coloquialmente como se ve esta figura que comprende una fuerza intercontinental de agentes financieros de Estados Unidos y Europa que trabajan en conjunto para congelar todos los activos de los multimillonarios amigos del dictador Vladimir Putin. Palabras más, palabras menos. Aquí no hay dinero que valga. Esto es un golpe para las dictaduras. Y cuando hablo de las dictaduras, me refiero a todas. Por eso Aquí para este lado va a coger Venezuela, Nicaragua y Cuba ¿Por qué? Vuelvo y digo, porque eso es, un, eso es un músculo financiero con el que ellos cuentan Y al, al encontrarse inhabilitados pueden tener toda la plata del mundo Pero si no hay quien les compre, no hay quien les venda, no hay quien les haga una transferencia, no hay quienes les haga un negocio, pues muy difícilmente esa plata les va a servir para lo que ellos realmente necesitan. Joe Biden anunció el pasado sábado que sumará una nueva batería de sanciones y medidas contra aquellas personas que apoyan al régimen de Moscú, que se unirán a las sanciones que golpearon las cuentas de miembros del Kremlin y oligarcas rusos. Entre esas amonestaciones figura una novedosa que no había estado en la agenda en las últimas semanas, los llamados pasaportes dorados esto tiende a ponerse bueno esto tiende a coger fuerza porque esto es una estrategia más que de pum pum es de Pan, pan. pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios en este momento desafortunadamente estamos pasando por una crisis del enfrentamiento y nos unimos de corazón a los hermanos ucranianos para que este conflicto termine pronto porque realmente es un derramamiento de sangre de personas inocentes y que realmente nos causan mucha tristeza la administración de Joe Biden dijo en sus comunicaciones oficiales en el transcurso de la semana, pondremos en marcha un grupo de trabajo multilateral transatlántico para identificar, perseguir y congelar los activos de las empresas y oligarcas rusos sancionados, tanto como sus yates, sus mansiones y cualquier otra ganancia mala malavida que podamos encontrar y congelar conforme a la ley. También se refirieron al impacto que tendrá todas sus actividades de la nueva sanción de privarlos de la multinacionalidad como si fueran verdaderos diplomáticos. O sea, se acabarían muchos atributos que ellos tienen porque precisamente ellos son multimillonarios porque se mueven en varios países donde hacen inversiones y donde están entrando y están sacando, o sea, están haciendo un equivalente donde ellos manejan todas sus fortunas Y esto sería un verdadero fracaso Para aquellos que de una u otra forma Están apoyando a estos regímenes Además señaló la Casa Blanca Anunciamos nuestro compromiso de tomar medidas Para limitar la venta de ciudadanías Los llamados pasaportes dorados Que permiten a los rusos adinerados Relacionados con el gobierno ruso Hacerse en ciudadanos en determinados países Para acceder a nuestro sistema financiero lo que comúnmente se llama como una doble nacionalidad, pero la pregunta es ¿Qué es una visa dorada? Yo creo que a entrarnos a lo que es una visa dorada, un pasaporte dorado, que es lo que da las, las preferencias, da las facilidades para que estos magnates puedan moverse en, en sus asuntos financieros y en sus asuntos de negocios. La visa dorada es un programa de residencia o de residencia permanente, de residencia sola o de residencia permanente. Por inversión, mientras que un pasaporte dorado, lo anunciado por Washington, se refiere a un programa de ciudadanía por inversión. Inversión, inyectar en palabras más claras en la actualidad más de 25 países de todo el mundo ofrecen estos programas a los inversores que desean invertir en proyectos designados o mantener una inversión durante un periodo de tiempo determinado a cambio de un estatus de inmigración para ellos y sus dependientes ustedes se acuerdan que hace unos días hubo un documental de que hay un sitio en venezuela donde viven eh, los más ricos de venezuela y muchos magnates del mundo que parece que no fuera venezuela Precisamente ese grupito del cual nosotros hablamos porque ellos parece que fueran república independiente, porque acá está todo el dinero y acá está toda la pobreza. Entonces uno dice, ¿cómo están estos de frescos tan cerquita de estos? Precisamente porque estos inyectan dinero para que se sostenga ese mal habido gobierno, ese, esa mala dictadura y ellos están ahí campantes y sonantes porque nadie se está To, los está tocando a ellos, pero en este caso de llegar a intervenir esos pasaportes dorados o esas visas doradas ahí sí se verían fregados estos porque no van a poder negociar sino con la dictadura, pero como es que el, los negocios de ellos no están acá solamente, sino a nivel mundial, entonces ahí sería como estaba yo colocando el ejemplo de, de Maradona le dieron en la pierna derecha y entonces de nada le quedó le sirviendo la pierna izquierda Todos estos programas son independientes Cada uno tiene una serie de requisitos diferentes Y ofrece diversas ventajas al inversor Así pues, en función de las necesidades de su familia y de su capacidad para cumplir los criterios exigidos, un interesado puede tener en cuenta los siguientes factores si está pensando invertir en un Golden Visa o un Golden Passport. Eso es lo que pasa en muchos de los oligarcas rusos, que usaban estos beneficios para eludir las autoridades de cada país. Roman Amabrovich, por ejemplo, es uno de los multimillonarios cercanos al dictador de Moscú, que se maneja con múltiples pasaportes se sospecha que además cuenta con una visa dorada entonces volvemos en este caso este multimillonario sería la pierna derecha de, de Putin entonces vuelvo y digo acá les están dando golpes bajito, no con tanques de guerra, no con misiles, no con vainas atómicas ni nada de eso, sino con estrategias que de pronto pueden ser para ellos a la larga más destructivo que ya le digo que una bala perdida. Estas acciones sin precedentes se basan en las rápidas y severas medidas que hemos tomado conjuntamente con aliados y socios para contrarrestar la guerra. Aparte de esto, las potencias occidentales acordaron un veto a ciertos bancos rusos del sistema financiero SWIFT, el congelamiento de los activos del Banco Central de Rusia y la suspensión de los pasaportes dorados de los oligarcas rusos. Con esta medida se asegurará que estos bancos sean desconectados del sistema financiero internacional y su habilidad de operar globalmente, comunicado firmado por la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Estos son palabras mayores. A la exclusión de ciertos bancos escogidos del SWIFT, se suman medidas adicionales contra el despliegue de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia, así como la prohibición a los oligarcas rusos para realizar operaciones en los mercados occidentales. Además de bloquear sus, sus procesos de ciudadanía en función de sus inversiones en el extranjero, los llamados pasaportes dorados. Comenzó el combate y Putin ganó la primera partida donde prácticamente llegó cerca a la ciudad principal de Ucrania para tomar el poder. Y la segunda parte la tomó Estados Unidos con esta acción, el cual debilita y pone a pensar a Putin para un eventual diálogo, y vuelvo y digo, esto no afectaría solamente a Rusia, sino a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, ahí está buena la película, ahí les dejo esa perrita, hasta una próxima oportunidad.